Susana, Nacha y vale acusaciones cruzadas. Hace algunos días, Nacha Guevara pasó por el programa de radio de Polino y criticó a la genia de Susana. Voy a presentar a la señora Nacha Guevara. ¡S1 Criar! ¡S1 Criar! No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto. Porque ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Ella no es una estrella internacional. Susana no será internacional, pero lo que sí se volvió internacional fue todo este lío. Tal es así que del otro lado del charco, Carlitos Perciavale se puso espalda con espalda con su amiga Susana. Me ha hecho por estrenar un espectáculo en la calle, corrientes. Todos cuando precisamos un poco de publicidad... ¿A quién recurrimos? A la buena, vieja y querida Susana Jiménez. Chao, gordito. Ahora el control lo manejo yo. Chao, querido. Voy a volver a usar Baby Doll. Pa pa pa, pa, pa, pa, pa, Nunca fueron juntas en la misma eno. Siempre me preguntaba a Susana, ¿quién va a estar? Ah, bueno, y Nacha lo mismo. Yo digo siempre, si quieres que me comporte como una estrella, trátame como una estrella. <risa> <risa> claro, seguro. <risa> Bueno, ahí está presentado el tema, ¿eh? Ahora se metió Perciabal. cómo lo ves? Está, eh... Lo veo como un ¿Tú? lenguaje superlativo de divos, ¿no? En el sentido que aquellos que son figuras, son estrellas, tienen un código de entre paréntesis mm. que se permiten licencias donde parecen decir una cosa y en realidad lo que están haciendo es calentar la pava para el próximo estreno. Uh. ¿Eh? Lo digo Ajá. a nivel de Susana Jiménez, lo digo a nivel de Moria, lo digo a nivel de... Eh, Nacha Guevara, Carlos Perciabale, Antonio gasalla se permiten licencias que parecen desbordadas, pero que en el fondo tienen como una interacción acordada tácitamente, no necesariamente tienen que estar hablado, tácitamente saben que es un juego que deben transitar. Pero eso significa que Susana entonces no se debería enojar por lo que dijo Nacha porque tiene que entender a ver, ¿qué que lo que dice como, como medio de... Publicidad? Vamos a analizar, ¿qué es lo grave que dijo Nacha? Que de... es una desagradecida con la Argentina porque toda la plata en realidad lo hizo acá y se fue a Uruguay, que es muy fácil. Pero, perdón. Si Uruguay, y... Y, que no es y si lo invertís y le pones la declaración a Susana con respecto a Nacha, ¿no sería lo mismo? Sí, ¿verdad? De lo que dice, Nacha no se terminó yendo de la Argentina también. No, bueno, sí, buen, no pero no, pero, pero se fue sí, por otras mío. razones ah, Igualmente Nacha habló desde lo que ella siente, ¿no? Desde lo, de lo que ella casas. ve, lo que a ella le... ¿No? Está ¿No, no te parece? De de ¿Está moda de moda pegarle a Susana? Susana? Y se peleó con Borges, se peleó con Moria Casán, se sí. peleó con Nacha ¿Es Susana el problema o pero, todas perdón, perdón, perdón. Susana? Pero perdón, quiero decir una claro. cosa Nacha no se peleó con nadie, nunca estuvo en el medio de una polémica Siempre, es polémica Por eso te estoy diciendo Entonces ese juego lo saben caminar y lo saben transitar Claro, sí, claro. pero también van a Susana para mí porque Susana no recoge el guante. Susana es pero... la única que no, no dice nada. <risa> Susana, entonces no lo, no lo dice delante de cámara. Pero está atrás, bien, sí. bueno. De pero ella, ella no mancha su nombre porque ella no se engancha con este Totalmente. comentario. No, no se, se mira, lo toma ¿verdad? personalmente. Claro, no. Para mí sí, me sí, lo resbala, de ningunea. Ah, Por ningunea, ningunea. Sí. Eh, vamos con Gustavo Descalzi ¿eh? que le hizo nota Vale. Sí, sí, sí. Vamos a ver la nota. La nota, dale. Tengo que preguntarte por esto que pasó en las últimas horas Entre Nacha y Susana Jiménez. Tú trabajaste con las dos ¿Qué es esto? Una cosa de divas No se soportan ¿Qué es lo que pasa entre ellas? Yo creo que son las dos divinas uh -huh. Son dos diosas Nacha es un poquito mayor que Susana meses. Unos meses, unos días, unas semanas Susana es una reina Y Nacha también O sea que me encanta que estén este, disgustadas o que sean noticia, porque entre las dos juntan como 400 años. Es una cosa maravillosa que la gente a los 400 años tenga todavía energía para pelearse y para discutir. Me encanta sobre todo... Que Nacha está por estrenar un espectáculo en la calle Corrientes. Va, Nacha en pijama le va a ir brutal. Y a Susana siempre le va a brutal. Porque Susana es la reina de corazones, es la, la número uno, la, la número cero uno, no sé. Está antes que todo el mundo. Y además, todos cuando pensamos un poco de publicidad, ¿a quién recurrimos? ...a la buena, vieja y querida Susana Jiménez. Todos cuando precisamos un poco de publicidad, ¿a quién recurrimos? A la buena, vieja y querida Susana Jiménez. ¡Sí! Dijo Nacha que Susana no se había convertido nunca en un artista internacional. ¿Pero sí? No, sí, sí estuvo en México grabando una cosa rarísima que no entendí nada yo creo que lo grabaron en quichua porque no se entendía lo que decían pero no no susana es una es una estrella internacional. no quiso porque tenía demasiado que hacer en buenos aires siempre siempre tuvo que llenar los teatros los años internacional acá mismo en el enjoy llenó el teatro todos los días yo tardé como semanas en venir porque no me podían poner una butaca en primera fila. Estaba repleto. Y más internacional que triunfar en Punta del Este, no hay. ¿Ellas se llevaban bien, se sacaban chispas? ¿Hubo alguna vez alguna alguna pelea por egos? Por por ejemplo, captar la atención de un evento o una fiesta, algo así. Nunca fueron juntas en la misma e? ¡No! Siempre me preguntaba a Susana, ¿quién va a estar? Ah, bueno, y Nacha lo mismo. ¿Se disputaron algún amor alguna vez? Caló. ¿Ah, no? No, nunca. Nunca le gustó el mismo tipo de hombre. Tuvieron muchos, ambas. Ah. Muchos, pero no, no, no, no. Ay, qué gracioso que estaba Carlitos Muy en esta nota. nota. Divino. Fíjate el contrasentido. Por un lado... Por un lado, le reclama que está viviendo en Uruguay. Sí. Y después dice, no es, no es artista internacional. <risa> si está viviendo en la Argentina y no quiere que salga, ¿qué quiere, que se quede en la Argentina o que salga a ser internacional? Ah, Para Igualmente... Europa, ¿no? me parece que va más a, sí. pero, a pero, lugares, pero perdón. no a los otros países lares. vecinos. Sí, pero perdón, lo que pregunto es, ¿ustedes se acuerdan? Susana grabó con Monzón. Eh, una película en Italia. Sí, sí. pero por Monzón, sí. un poco lo decía Tarto el otro ah, día. O sea, Monzón no es el por, famoso. por ella, por Monzón, sí. ¿no? Está bien, sí. pero igual el prestigio pero, pero, que ella tiene en Argentina es enorme, en Latinoamérica la conocen muchísimo. Ventura contaba que en el Martín Fierro que se está organizando en Estados Unidos la quieren convocar sí o sí, sí porque totalmente. es una estrella sí. top. Sí. Pero discúlpenme, la, que... la trató Allá. de buenuda prácticamente. Sí. Eh, Perciabale a Susana dijo buena, vieja, y querida las tres palabras que utilizó para definir a Susana Jiménez parecía vale cosa que me parece terrible me parece más terrible esto que lo que dijo mira lo que te digo Nacha Guevara pero por otro lado Susana en varias entrevistas dijo a mí con el humor me la pusieron toda la vida tal cual muy bien pero hay otra cosa que peor que todo dijo que tenía 200 años cada uno no, no, no. Es verdad, dijo, no. dos juntaban cuatro. Pero es el tipo de, humor de el tipo de humor de Carlitos Perceval, sí. la otra vez estuvo picante. ¿Te sí. acuerdas? Se, acuerdan? Ah, que se que, metió con la qué? hija de Susana. Ahí. Es como estuvo. que se le ve un poquito un hilacha de también de, de resentimiento. Cuando Susana. el humor no te llega puro. Tal es como cual. que todos todo los chistes que hacen esconden una crítica que él verdaderamente ¿Tú? la siente, ¿viste? Sí. Como una envidia lejana, no sé cómo. ¿Y qué le envidia, Diego, para vos? Bueno, y a Susana y a Nacha, seguramente el ser número uno y quizá él haber sido Uruguay. No no dejo de lado todo lo que hizo ¿eh? en el espectáculo argentino. Ajá. Una de las grandes figuras, pero quizá no llegó al final de su carrera como se sí, si claro. hicieron... La la es más fácil, el es, siempre es más fácil pegarle a Susana. Sí. Claro. Con Moria no se mete. Bueno, ¿por qué? Pero porque bueno, la lengua Moria caneta la el... El... Porque ¿verdad? sabe ah, que no? con Moria viene la devolución. Como Susana se calla y prefiere no devolver. Sí, entonces... pero está muy bien, es la mejor manera de desactivar el, sí. el resentimiento Pero Cada bueno, el... uno juega su jueguito. El problema claro. de Susana es que tiene la billetera más gorda. Bueno, la sí. tiene gorda. Todos quieren tener la billetera de Susana. Sí. ¿Por qué? Ah, sí, sí. Porque saben que Susana le hizo la plata actuando como actriz, en cambio. Desde el entorno de Susana con... Dicen que la ¿Qué? plata de Nacha La hizo más relacionada con la política no, ¿Pero qué con la no, política? Hizo... No. A ver. Hay un argumento que usan Los detractores de Nacha Y seguramente Entiendo que después de ver esta, esta Entrevista que dio Nacha Seguramente Susana lo haya repetido Que tiene que ver con una indemnización millonaria Que generó claro. mucha polémica Y que recibió Nacha Guevara el año pasado por su exilio, uh -huh. cosa que, a ver, no creo que nadie esté en desacuerdo en que alguien reciba una indemnización por, por un exilio, sobre todo con lo, con lo que significó la dictadura en la Argentina, pero fue de 12 millones de pesos, uh -huh. lo que para muchos, incluso gente que ha sufrido el exilio, la violencia política, sí. y no ha pedido nada, les parecía una suma, bueno, fuera de lo razonable en un país con 50% de pobreza. Ese es un argumento que le echan en cara... Lo, el Team Susana a Nacha cuando la escucharon decir esto. ¿no? ¿Y es ah, eso? Bien, perdón, pero Nacha, si se hubiese quedado en el país, ¿no creen que hubiese logrado esos millones que le. le Nacha? Le... Claro. Si sí, quedaba viva. Es bueno, quedaba país. viva también, eh, ah, porque ella se, subo se, subo que ir, se, se tuvo que ir. Se tuvo que ir porque estaba en riesgo subida. su vida. Y carrera. la realidad es que ella estaba en una carrera, bueno, espectacular, ¿Sí? que podría haber. Eh, Quizá ha conseguido todos esos millones que ahora se le están devolviendo. Para mí es una manera sí, igual volvió, de... volvió, trabajó, digamos. No es nunca que dejó de trabajar. Quedó proscripta sí, nunca proscripta y nunca más volvió al trabajo, ¿no? No, ¿no? no le quiero restar, pero ni un poco de importancia a lo del exilio, pero la suma... Claro. Bueno, digo digo que amerito un debate, ¿no? Es muy claro. De dos y lo estamos viendo en un país complicado. Totalmente. Eh...